¿Qué creen? Acabo de arrepentirme de lo que dije en el video anterior. Voy a echar otra carrerita. A ver si es cierto. Vámonos aquí a exclusiva. Y dentro de los coches que ya tengo completados así al 100% está este Audi R8, LMS Ultra. Dicen que justamente en este circuito de resistencia del circuito de Porsche, en teoría debería ser en cualquier circuito de resistencia. Eh, no sé si solo aplique a estas, eh, a estas carreras de... Eh, ¿Cómo se llama? de la serie exclusiva pero aquí quiero ver si de casualidad logramos rebasar los 42 coches y a ver qué pasa eh, por lo que he oído y lo que he visto en tutoriales se supone que si logras rebasar el coche número 42 entonces todos los bots que van frente a ti se vuelven a juntar aquí la onda de de jugar en esta modalidad de resistencia es que tienes un tiempo determinado y cuando rebasas un coche Tienes eh, posibilidad de acumular un poquito más de tiempo Pero si se te acaba ese tiempo Entonces se acaba el juego Entonces, por ejemplo, ahí tengo 58 segundos Vamos a ir para acá Y van a ver que en el momento en el que rebaso un coche Gano aproximadamente 9 o 10 segundos es, Depende de la carrera uh -huh. Entonces aquí tengo que cuidar No tocarlos, no chocar Tratar de llevar una carrera muy limpia Y más o menos llevar la cuenta Creo que ahí fueron ya tres coches Ay, Casi le pego ahí a la pared entonces pues vamos a ir contando, eh, puede ser que me haga pelotas con la cuenta, pero ahí está el número 4, Ajá. aquí está el número 5 y el 6, ahí le golpeé a ver si no me afecta, Ajá. y aquí vamos a tomar también esta curva, tenemos el 7 y el 8 que los rebasé, te quedaron ahí a la derecha, y en total puedes acumular 89 segundos más la meta en donde vuelves a juntar más tiempo. Entonces, ah, ya me hice bolas Si eran el 7, 8, 9, creo que llevamos 9, no importa, pero más o menos vamos a llevar Ahí un conteo Ajá, si todo sale bien Esto sería el coche 10, y ahí están El 11 y el 12 Vámonos por aquí, entonces eso era el 10, aquí está el 11 e Igual, discúlpenme en caso De que no esté contando bien, pero es que sí se requiere Algo de concentración, este es El 12 Vamos aquí con el 13 ching, me salí de las Ah, qué, bueno, ni modo, esa curva está complicada Y ya perdí la cuenta si era el 13 o el 12 Ah, Podría ser este el 13 que acabamos de rebasar Y vámonos aquí hasta esta parte Ahí debo de frenar con cuidadito Creo que este es el 14 La onda es que después del 42 Los bots se juntan mucho y los vas a ver uno tras otro uh -huh pero estoy queriendo poner a prueba esta teoría 14, 15 ah, ahí le estoy pisando a fondo, freno un poco, 15, 15 16 uy, ahí por poco me salgo, 16 ahí debía haberle pisado, 17 ok, y lo ideal sería mantener los 89 segundos cada vez que pasamos por la meta. no ¿Eran cuántos? 17. Ah, patiné 17, 17. Ahí me salí también. Cada vez que te sales, te deja de contar los kilómetros que vas acumulando. Ah, 17. Y ahí en el fondo se ve el número de la posición. Vamos a tratar de llegar a la posición número uno y luego superarla, ¿no? Bien, pasarnos de nuevo. Eh, a 17 creo. 18. Ah, calculé mal y le golpeé ahí, eso a ver si no me afecta. 17, pero ese fue el coche número 18 y estamos rebasando el número 19 en mi cuenta ficticia, la verdad es que está muy difícil contar esto mientras estás corriendo, no es tan fácil, pensé que iba a ser más, mucho más sencillo, y eso de estar platicando mientras corro, también no lo había experimentado, pero es un reto interesante entonces íbamos sí, que en 19 más o menos, ya <risa> perdí la cuenta otra vez vámonos aquí con esto 19, este segundo es el 20 de todas formas ahorita nos vamos a dar cuenta si esta teoría funciona okay. ah, me salí, se fue el 20, 21, también no sé si esto funciona en caso de que tengas una carrera perfecta digamos no sé qué tanto afecte que te salgas de la pista y que, que pierdas tiempo en otras cosas creo que vamos por el, por el 21 igual si están viendo este video luego me ayudan a llevar la cuenta <risa> ya me hice bolas 22 vamos a suponer que ese fue el 22 Aquí seguimos y se, se dan cuenta que cada vez hay menos coches cada vez se van espaciando más entonces cuesta más trabajo alcanzarlos uh -huh. Ahí por lo menos tenemos dos coches este era el 22 Este sería el 23 Y ahí tenemos el 24 Ahí me tengo que apurar porque ya se me está acabando poco a poco el tiempo Creo que se fue el 24 Híjoles, de verdad no pensé que fuera tan difícil llevar la cuenta Ay, 24 y lo malo es que como que se van espaciando cada vez más Según yo íbamos en el 24 Y a ver si no se me atraviesa este bot 25 Me quedan 60 segundos 25, 25, 25 26 Uy, casi me pega 26, luego este que se fue a la derecha, 27, lo padre de los bots en este aspecto es que siempre se van igualito y tratan de irse por el camino normal. Ah, entonces ahí tienes una ventaja, 27 segundos, ¿no? lo vamos. Ah, discúlpeme si. La riego de por si sí soy medio disperso. Y luego me ponen estos retos, yo solito me pongo estos retos, pues ni cómo ayudarme, ¿no? Vamos a seguirle 27. Hasta que se nos acabe el tiempo, Ajá, 27. Ahí estamos llegando al 28 y patinó un poco ¡Ay! casi le pego a la pared ahí. Qué fue 28 o 27? Ya no, no sé. Vamos a suponer que fue el 27. Prefiero asumir que llevamos menos. Y fíjense cómo se nos está ahí bajando el tiempo a 34. Tengo que apurarme, 27, por lo menos ahí estoy llegando a la banderita del primer lugar Que una vez que superemos esto pues ya, acumulamos puntos y demás uh -huh. Pero me quedan solo 27 segundos Este tendría que haber sido el 28 Yo creo que no la vamos a librar ahí pero bueno. Estuvo buena la práctica, ¿no? 28, 29 ese fue el 30 Debería haber una cuenta Aquí estaría muy padre que te pusieran la cuenta Y ya no tienes que hacer eso Y gastar ciclos mentales en eso Ahora cada vez Están más separados Y pues va a ser un reto Alcanzarlos, quedan 31 segundos Para alcanzar el siguiente coche Ahí segundo el 30 ¿No? ¿Quién sabe? ¿Qué le vamos a hacer con esta mente dispersa? Luego Quiere hacer de todo, quiere grabar Videos y, <ríe> y quiero estar Concentrado manejando Mientras les platico esta cosa 30, ahí se me va a acabar el tiempo 30, 30, 30, el coche está el 31 Gané otros segunditos 31 Ahí voy a ganar un par de segunditos Más, pero a ver si me alcanza A ver si no le choco ahí Vale, si sí, vamos, será el 30 y 31, y este podría ser el 32, pero a ver, creo que ya no la voy a librar para mucho. 32, acabo de rebasarlo. A ver si podemos alcanzar a este otro. 32 33, uy, en safe. 33 Uy, se me va a acabar el tiempo. 33, 33. Ay, ya no tengo velocidad, pero le otra vez un poquitito. Ay, ya, pronto se va a acabar esto. 37, no llegué a los 40. que mal, qué mal, qué mal, qué mal. Ahí se me acabó el tiempo y ya, nada más queda dejar que por inercia siga. No vamos a ganar mucho ahí. Pero pues, ¿qué creen? Me falló un epic fail. Acaban de ver un epic fail en un canal de YouTube. No, la idea es obviamente practicar esto. Y este Audi L8 ULMS, ¿cuál era? Sí, este es un poquito más ligero. La inercia es diferente. Eh, sí, LMS Ultra, perdón. Entonces, eh, pues bueno, me acaban de ver fallar miserablemente, pero a la vez acumulé unos cuantos puntitos de fama. Y aquí vamos a darle mantenimiento, continuar. Y pues bueno, eso es a lo que uno se dedica en sus ratos libres, ¿verdad? Ya vamos a dejar esto porque está muy es muy adictivo esto, entonces, pues bueno, como les mencioné en el video pasado, espero que se la pasen muy bien, ya dejemos de jugar, hay que ponernos a ver otras cosas o trabajar otras cositas, sale pero espero que estén muy bien, nos vemos pronto, bye con.